Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano de este lunes 26 de junio. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se conectan a través de nuestras redes sociales y en nuestro portal web www.elciudadano.gov.es. También un saludo para todas las personas que nos siguen a través de la señal de los canales 48 y 49 Tele Ciudadana a nivel nacional. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Mil empleos. Este 28 de junio inician las evaluaciones de Ser Bachiller. Nuevas tecnologías para monitoreo del turismo. Y en lo internacional, Alcalde de Río corta fondos para carnaval.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 son 1.255 millones de dólares para mi pueblo. Aquí está la responsabilidad política. El Ecuador se respeta. Certificado por el centro de despacho de energía, la central reparada. Solo, solo por haber bajado las pérdidas de energía, alrededor del 12% en 10 años nos hemos ahorrado 1200 millones de dólares yo reconozco esa responsabilidad política son escuelas, carreteras medicinas, libros, uniformes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 Contribuir con un grano de arena, arrimando el hombro a una causa noble, es luchar contra las drogas. A evitar que niños, jóvenes, adolescentes se, se dañen con este mal de la humanidad, de la humanidad. Es nuestro compromiso como institución tener la responsabilidad de luchar contra las drogas. Y de todos los, eh, todos los ecuatorianos, como así lo demostraron en la carrera de en la mañana, estamos, estamos felices, los policías estamos felices por haber alcanzado este, este gran reto. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Al regresar, les comentaremos sobre la incorporación de nuevas tecnologías para el monitoreo del turismo en las áreas protegidas de Galápagos. Ya regresamos. Inicio de espacio promocional.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 Más buenas noticias para el país. Los atletas Ángela Tenorio y Byron Piedra brillaron en el Campeonato Sudamericano de Atletismo desarrollado en Paraguay. Los objetivos se cumplieron para dos atletas ecuatorianos en cada una de sus disciplinas. Ángela Tenorio y Byron Piedra obtuvieron medalla de oro en los 100 y 10 metros planos respectivamente durante el Campeonato Sudamericano de Atletismo que se desarrolló en Asunción, Paraguay. La gacela mostró todo su potencial para obtener un tiempo de 11,02 segundos, alcanzando así el cupo para el Mundial de Londres que será en agosto. Asimismo, el atleta Byron Piedra llegó a su competencia como uno de los favoritos al poseer la mayor cantidad de triunfos en tierras paraguayas. Durante su participación en los 10.000 metros planos, Piedra no se despegó del peruano Luis Ostos, quien lideró hasta la última vuelta de la carrera. En los metros finales, el ecuatoriano apretó el paso para rebasarlo y rematar en el primer lugar con un tiempo de 29 minutos con 3 segundos. Con esta nueva medalla, Piedra obtiene por quinta vez consecutiva el primer lugar y logró la clasificación al Mundial Londinense. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. Se incorporaron nuevas tecnologías para el monitoreo del turismo en áreas protegidas de Galápagos. En junio se desarrolló el taller de capacitación en monitoreo turístico, evento organizado por la dirección del Parque Nacional Galápagos en conjunto con la WWF y el Instituto de Ecología Aplicada en la Universidad San Francisco de Quito. El taller se desarrolló en el marco del proyecto de evaluación de impacto de las herramientas de monitoreo para sitios de visita al Parque Nacional y la Reserva Marina Galápagos. En la jornada, técnicos de la Coordinación Zonal Insular del Ministerio de Turismo del Ecuador y del Observatorio de Turismo de Galápagos realizaron intervenciones relacionadas a las nuevas tecnologías usadas para el monitoreo del turismo en áreas protegidas. Durante la fase de campo se probaron herramientas de teléfonos celulares que permiten a los técnicos documentar y reportar sus observaciones de campo usando nuevas tecnologías que simplifican el trabajo de colecta y reporte de observaciones. El objetivo final de esos ejercicios es fortalecer la capacidad relacionada al monitoreo del turismo de los técnicos en áreas protegidas y destinos turísticos. El contar con herramientas que permiten reportar de una manera más ágil, rápida y eficiente los resultados del monitoreo en campo permitirán la toma de decisiones informadas a las autoridades competentes. Y a su vez, estas facilidades tecnológicas permiten que el monitoreo sea más consistente y efectivo, dando paso a que los manejadores de áreas puedan tomar decisiones basadas en alertas tempranas o en tendencias vistas en el tiempo. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y Ecuador participará en el Mundial de Parapente que se efectuará en el mes de julio. Veamos más detalles en la siguiente nota. Ecuador volará en el Campeonato Mundial de Parapente que se cumplirá entre el 1 al 15 de julio en Monteavena, Italia. Esto informó el piloto Juan Miguel García, uno de los integrantes del conjunto a la agencia de noticias Andes. El elenco nacional participará en la cita planetaria que contará con los mejores 400 exponentes de la disciplina en el ranking de la Federación Aeronáutica Internacional FAI. El propósito principal es clasificar entre los cinco mejores países panamericanos y además promocionar los lugares turísticos del Ecuador con especial atención a aquellos que son aptos para la práctica de este deporte. La competencia se realizará en la modalidad cross country, lo que quiere decir que los tres pilotos ecuatorianos volarán al menos una vez cada día de la competencia y tendrán que enfrentar velocidades que van desde los 60 hasta más de 90 kilómetros por hora en tres o cuatro horas en el aire. El campeonato mundial de parapente se desarrolla cada dos años, mientras que la Copa del Mundo se cumple anualmente con etapas en distintos países. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En el ámbito internacional, les contamos que al menos nueve personas fallecieron por un naufragio en una represa de Colombia. Esta y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Al menos nueve personas murieron y unas 28 están desaparecidas tras el naufragio de una embarcación turística en la represa El Peñol Guatapé, en el noreste de Colombia, informaron el domingo las autoridades. La embarcación El Almirante, de cuatro cubiertas, transportaba a unas 170 personas, según indicó la Fuerza Aérea Colombiana en un comunicado. El comandante de bomberos de Envigado, en el departamento de Antioquia, informó que aún se desconocen las causas del hundimiento. La Fuerza Aérea y el Ejército desplegaron tres helicópteros para apoyar en la emergencia. Docenas de embarcaciones se acercaron además al lugar para rescatar a las personas. La represa tiene gran afluencia de turistas nacionales y extranjeros que aprovechan los fines de semana para hacer recorridos en embarcaciones. El Carnaval de Río de Janeiro sufrirá una reducción en su presupuesto para duplicar los subsidios a guarderías municipales. Lo importante es que este momento difícil del ayuntamiento sea enfrentado por todos. Una ama de casa, el dueño de un emprendimiento, cualquier persona sabe que en la crisis tiene que priorizar, que reciben la mitad de lo que las niñas y los niños en Belo Horizonte, Sao Paulo. Esto es una ofensa a la ciudadanía de Rio de Janeiro. Esto es una ofensa a la ciudadanía de Río de Janeiro. Cada una de las 12 escuelas de samba que participan en el carnaval contaba con un presupuesto de más de 600 mil dólares. El alcalde planea destinar la mitad para duplicar de 3 a 6 dólares el gasto por cada uno de los 15 mil niños inscritos en guarderías públicas a partir de agosto. Las escuelas de samba afirmaron la semana pasada que no desfilarán en 2018 si el alcalde reduce el apoyo. El anuncio de Gribela llega además después de la accidentada edición de este año que dejó una treintena de heridos. Ella es María de Jesús Patricio, una curandera indígena de la etnia náhuatl en Tuxpan, Jalisco, al oeste de México. A sus 53 años quiere erradicar el cáncer del capitalismo, la corrupción y el crimen organizado en México, siendo candidata independiente a la presidencia de su país en 2018. Es como un cáncer ¿verdad? Que, que va a estar comiendo poco a poco. Porque, bueno, digo, ya no es tan silencioso porque se está viendo y hay voces que están hablando y pues sigue avanzando. Entonces es necesario para poderlo quitar de raíz la organización misma entre todos, entre pueblos indígenas, gente de la ciudad, organizaciones, algunos medios. Conocida como Marichuy, es portavoz del Congreso Nacional Indígena, que reúne a 43 pueblos y tribus de México. Si llega a la presidencia, quiere ser diferente a los políticos actuales. Que ya estando arriba, pues ya se voltea, o sea, se convierte parte más de un sistema. Experta Herbolaria cree que los problemas de salud son consecuencia de la pobreza y la marginación, y que la gente está enfermando por la mala distribución de los recursos económicos. El trabajo que se hace de salud es para curar a una persona. Y el trabajo que vamos a hacer allá este, por todos pues es un para curar a todos. La idea de lanzarla como candidata presidencial fue de la exguerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN, que ahora reclama tierras, vivienda, educación y salud para los grupos indígenas que suman unas 7,300,000 personas, 6,5% del total de la población. Para concretar la candidatura, Patricio deberá reunir más de 800.000 firmas por todo el país. Este sitio arqueológico de 1.200 años de antigüedad fue encontrado al oeste de Managua. Un sitio arqueológico de gran importancia para lo que es la reconstrucción de la identidad cultural de Nicaragua debido a que el hallazgo es... este. Directamente un cementerio precolombino. Osamentas humanas y vasijas de cerámica fueron halladas en la zona donde se levanta el nuevo Estadio Nacional de Béisbol, según dijeron el martes los investigadores del sitio. En el lugar hay vestigios de entierros, urnas funerarias de cerámica, así como restos humanos, materiales que corresponden a un contexto funerario de 800 a 350 años después de Cristo, de acuerdo con el Instituto Nicaragüense de Cultura. Las piezas arqueológicas serán trasladadas al Palacio Nacional de Cultura para el análisis de laboratorio. El estudio de las urnas está a cargo del INC junto al Centro Arqueológico de Documentación de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y la Alcaldía de Managua.